Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a tratar de divertirnos con Mario Marral Porque me estoy cabreando un poquito Como veis estoy reiniciando la partida Porque es que me está sacando de mis casillas Me está sacando de mis casillas Voy a centrarme en matar Y sumamente matar Y, y, y vamos a tratar de ir repitiendo lo que iba haciendo Y todo porque es que ya se me llevan los demonios, tío se me llevan los demonios. Vamos a poner a... Edge. Tal que aquí... Me voy a centrar en matar. Y si mata algún ojo de camino, pues... Mato algún ojo de camino. Porque es que ya me parece... Descomunal. Ya me parece descomunal. Lo que está pasando... Vamos a activar aquí los mecha. Que se acerquen o no se acerquen. A esos. Yo es que... No sé, no sé, qué, no sé qué está pasando en este juego, la verdad. Porque es que es brutal, es brutalítico, la verdad. Es brutalítico. Y no voy a atacar, voy a invocar el maglodo. A ver si ataca el de arriba, que muera el de arriba. Perfecto. Me quedo aquí. Eh... ¿Qué está sonando? Ya me pongo nervioso de lo que suena o no suena. ¡De todo! Me pongo nervioso de todo. Vale, a esos les tengo que dar con el lodo. Que de hecho no sé si pasárselo... A... A mi amiga la rabbit edge vale punto primero ¿vivo el garra salvaje? después yo creo Buah, me va a quemar, se van a quemar todos ¿no? Y. Me voy a activar el garra salvaje. Y me voy a ir bien lejos. Recuperación de Spark. ¿Por qué tienes que atacarla a ese, tío? Ya no me queda nada. Ese no se mueve. Mmm, -mm. Vamos a ver qué hacen. Se van activando y moviendo todos por ahí. Este se quema, se mueve. Me lo mata. Se quedan ahí. Mira qué bien, bajlodo. Vamos a activar... Es que debería... Debería atacar. Me voy a quedar... Aquí, a ver. Puedo golpear a ese. Pues vamos a... Activarnos esto. Activamos esto... Y vamos... A ah, por el pesado. A ah, por estos. Que son unos pesados. Con edge. Tengo la doble. El doble spark. Cuatrocientos y pico. Vamos a... No me lo puedo creer. Aquí. No se sale fuera. ¿Por qué? Porque soy yo, porque soy yo, hombre. ¿Por qué va a ser? Tengo mala suerte y no hay más que hablar. Con este... No tengo opción. Me voy a quedar tal que aquí. Para que la habilidad del canturreo. El canturreo más el movimiento... Con un poco de suerte me, me lo zampo yo con patatas. Le afectará, pero no le va a tirar fuera. Así que... Fuera de límites, ¿eh? Y con esta ya no puedo más. Vale. Voy a hacer el vídeo largo. Pero es que es necesario. 661 sacan estos Los Goombas ¿Canturreo? Me lo mata Bueno Un mal menor Vale Vale, este va haciendo lo suyo. Con esta. Con esta. Activo. Gorrinadora, por favor, vete para arriba. Sáltales a los de arriba. Gracias. Acelerón a este. Pero no tengo posibilidad de darle a los de arriba, tío. Y este muere. Este no muere ni, ni aunque le paguen. Muere. a poner a Bowser aquí que pueda saltar no me lo puedo ah. digo no me lo puedo creer que no voy a poder Vale, Edge le mata, ¿verdad? Puede que no le mate. Si me aseguro que muera con esto... No tengo. Necesito asegurarme que muere... Una pérdida de un turno, yo creo eh. Por culpa de este ¿A cuánto se ha quedado de vida? ¿A cuánto me dices que se ha quedado? A 45 de vida Bueno, 45 de vida ¿Qué son 45 de vida? No pasa nada Activamos esto Aluvión de espadas, por si hay suerte Voy a activar los meca No... No explotas ahí, tío. Va... Va la agarrinadora. No va Bowser, ¿eh? Ahora al centro. Pero sí o sí... Hay que ir uno, Pa' ahí, por lo que parece. Pues... No, no voy a disparar, claramente. Voy a alejarme, por si el movimiento de aquel, de arriba, me la lía. Gorrinadora muerta... Diez minutitos de vídeo y he tirado... ¿Cuántos? Seis ojos. Caca de la vaca, tío. Y el maglodo me está haciendo la limpieza por el otro lado. Dime que no me atacas, dime que no me atacas, dime que no me atacas. ¡Vamos! Me ha beneficiado ahí el este... 300 y pico... 300 y pico. ¿Por qué dos veces? Me ha atacado el mismo dos veces, ¿no? Ah, no, me atacó el otro. ¡Uf! Ataca al ojo. Vale, tengo que sacar esta de aquí, claramente. Tengo que curarme. No tengo nada más que hacer que disparar. Así que lo voy a hacer desde aquí. ¿Me beneficia ir y darle el acelerón? ¿Cuánto? ¿Cuánto de vida? Doscientos y pico. No me beneficia porque luego me he quedado vendido con el Goomba. Así que curación, que no necesitan ellos curación para nada voy a dar, es que con Edge aún tengo con Edge si me pongo aquí si me pongo aquí me quedo muy vendido con este de aquí ¿Verdad que me quedo? Y es que si no... Vamos a ir pasito a pasito. Vamos a ir pasito a pasito. Vamos a matar a este. Y con esta... Vamos a dañar esto. Tenía que haber saltado en edge y alejarlo un poquito. Se acerca. El Goomba no llega. Este me lo matan. No pasa nada. ¿Me va a quedar uno ahí colgado? No pasa nada. Y en este turno creo que ya tengo... Uh, eh, invocaciones eh. creo que sí se intercambian ahí de posición vale este es acelerón limpio 3 porque a ese lado no llega no corre para ahí Limpio 3 y una pena que no sean cuatro. Me quita las protecciones. Recuperación de Spark. Quedar aquí bien lejitos, vamos a activar aquí el maglodo 384... y y con esta... Me plantifico aquí. Pero que ese no me lo líe. Vamos a darle... Aquí Y con esta Salto Alejándome lo máximo posible Sí, creo que es lo mejor Y es que son 16 minutos, ¿eh? Y llevo la mitad de los ojos la mitad Como me llegue el Goomba es que me Me aniquila, tío Lo estamos haciendo bastante bien, eh Me está costando mi tiempo, pero Pero vamos Mejor imposible No tengo curación, ¿no? Tengo curación. Tengo que activar el... Garra salvaje, ¿no? O puedo activar... Los mecha. A ver... Con Peach... No alcanza a todos. Entonces... Mativo los meca. Lo pierde esto. Vale. Lo ideal, es lo ideal. Le quito la vista de héroe. Perfecto. Ya nos podemos mover. Nos curamos, por poco que sea. Con este voy a activar, es que el garra salvaje, tío... Aquí, un poquito más para atrás, hombre, esto sí se lo tiro aquí, Edge está en el límite, vale. quito este pesado Es que quieres que no, estos hacen 600, ¿eh? Es que este que pueda atacar. puede atacar a este. Edge tengo todavía salto a ver vamos a quitar un poquito a Edge vuelo para aquí me activo esto se muere y me activo todavía no? no no me interesa no me interesa vamos un poquito para aquí con esto daño todo eso y le quito las protecciones. Y ya está. Rabbit Peach, que es la que menos vida tiene. Activamos el Garra Salvaje. Espero que no se meta en la zona del... Este, si no, bueno, tengo invocación ¿eh? otra vez. Vale, creo que lo estamos haciendo muy bien. 17, eh. 17 ojos. Vale. Pierde ahí el turno ese. Perfecto Y no tenemos 18 porque no hemos matado a. No hemos eh, el del principio Vale, el garra salvaje tanquea Y muere Nos hemos quitado a dos Por suerte con Bowser vamos a ir dañando a estos Perfecto Puedo, puedo, puedo. Tú no puedes nada. Voy a lanzarlo aquí. No lo iba a lanzar aquí. Lo iba a lanzar del otro lado para que tanquease. Pero bueno. Me sirve. Vale. No tengo mechas, así que... Activo esto. Que salgan todos... Apoyaos para arriba. Con la salpicadura, ese se va fuera, el va fuera. Tenemos Gorrinadora. Que va a dar un salto y los va a mandar todos a freír a espárragos sin la pena el obrador. Ahora no tengo distracción. Bueno, sí, claro, tengo, tiene la distracción de la coordinadora. Vale. Con Edge puedo ir saltando para aquí. Y, y, y, y, y... Taré, taré, taré, tarán, tarán. Y no puedo ahí. No tengo enemigos de este lado. Por pues si acaso se acercasen, nada. Vamos a matar a este. Y la pena es el de abajo, ¿eh? Si no, ya tendría 20. Espera, espera, espera. Con esta puedo atacar aquí. No me he dejado ninguno. Vale. Y ya tengo 20, ¿eh? Lo bueno de esta, de Peach, es que como lanza los cohetes para arriba... ¡Tarabi que te vi! Vale. Estos se han quedado ahí. Este va avanzando muy poco a poco. Yo avanzo más rápido. 300. ¿Me lo mata? No me lo mata. Perfecto. Vamos a curar estos dos. Qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Esta vez lo hemos hecho muy bien. A ver, desde aquí. Puedo a lo mejor acercar a Edge. Pues ya no tengo. Mmm, qué rabia. Le voy a dar a este con Bowser. Con Bowser. Tivo los meca con un poco de suerte una de las explosiones. No, no, mata al ojo. Vale, perfecto, ya está. Ya está hecho, chicos. Ya está hecho. Llevo 25 minutos en esta mierda. Part... En verdad llevo más, porque me ha tocado repetirlo. Así que, en verdad, llevo más tiempo. Con esta puedo golpear alguno de los... Sí. Pues... Como el obrador está entretenido... Perfecto Perfecto, chicos No se va a mover nada Perfecto Qué raro que no haya atacado Primero Se ha querido mover Ah, bueno, claro Si atacas no puedes moverte Uf, por un momento pensé que me llamaba Con el canto de sirena, eh Al Bowser En serio. Vale, mata eso. Vale. Con un poco de suerte, en este turno se termina todo. Me sortear, sortear... A ver, amiga. ¡Vamos! 27 minutos y medio. Vale, es que llevo mucho tiempo en esto, ¿eh? No sabéis la rabia que da, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Vamos a hacer esto. ¿Con quién? Pues le voy a dar con Rabbit Peach. Voy a ir a Bowser. Aunque me siento más torcón con él, jue. Cuatro segunditos, todo recto, todo recto. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bien hecho, ¿eh? Terminamos con muy buena vida a todos, subimos de nivel, llegamos al monstruo final, vale, el, y conseguimos el último Spark que nos faltaba, esa parte ya la hemos completado también, vale, nos queda aquí y hemos conseguido 74% 75% Ya tengo todos los spars, todos los héroes desbloqueados Me faltan las armas El aspecto de arma y los enemigos Enemigos que no sé cuáles son Y qué enemigo me toca... Camec. El Kamek gigante, creo que no me enfrenté a él, ¿verdad? Es que no me acuerdo, tío, tantos capítulos, tantos capítulos, no me entretengo más, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Espero no llegar a la media hora, 29 minutitos, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!